Muchas Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Aguardión. Para nuestro grupo Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, limitar el aforamiento es una medida fundamental y prioritaria para avanzar en la senda de la regeneración democrática en un contexto además en que el anterior gobierno del Partido Popular se ha dedicado a parasitar las instituciones poniéndolas al servicio de la corrupción y de sus intereses particulares hasta límites francamente insospechados. Y así nos encontramos en el contexto español con que la figura de los aforamientos se entorpece gracias el el funcionamiento democrático de nuestras instituciones, porque la verdad es que se ha abusado de la figura del aforamiento mucho, se ha abusado muchísimo, principalmente en la aplicación tan amplísima que se ha dado. El actual número de personas aforadas, que según los últimos datos ronda las 280.000 pues nos sitúa en una situación realmente anómala si la comparamos con los países de nuestro entorno, como Francia, Portugal, como Alemania, donde esta condición de aforamiento se reserva o bien solo a una persona para la Presidencia de la República o la Jefatura del Estado, a la que aquí, en cambio, reservamos la inviolabilidad, esa que partidos que se dicen no monárquicos no quieren suprimir, o bien a un grupo reducido de personas. Y podemos concluir, constatando que en estos países pues, el funcionamiento de sus instituciones no se ha visto de alguna manera perturbada o alterada. En definitiva, somos el, el número uno de Europa y quizás del mundo, en personas aforadas. Señorías, se ha abusado tanto de esta figura de los aforamientos que a día de hoy para mucha gente ser aforado significa privilegio, significa impunidad y significa protección de los corruptos. La sensación que le queda a la ciudadanía es que determinada clase política pues está blindada por los poderes del Estado, y esto es muy grave porque deteriora nuestras instituciones y nuestro sistema político. Por último, hablemos de reforma constitucional. Sí, cada vez más ciudadanos y ciudadanas están de acuerdo con acometer una reforma profunda de la Constitución porque los partidos gobernantes en estos 40 años pues, han hecho que tengamos una Constitución que es ahora mismo papel mojado en muchos de, de sus contenidos, que no sirve, como diría el profesor Carlos Cabo, para proteger a los débiles. Objetivo primero de las constituciones que nacieron con el Estado social. Por tanto, hace falta afrontar una reforma seria de la Constitución española, pero una reforma que sirva a los ciudadanos y a las ciudadanas. Tenemos que volver a recuperar esa idea que antes apuntaba de la Constitución de los débiles, la Constitución de la solidaridad, solo así el pueblo respetará, querrá su Constitución y la hará suya. Y para esto hace falta un debate profundo y sin tabús. La reforma constitucional tiene que ir acompañada de una propuesta que trascienda la necesaria reforma del aforamiento. Tiene que ser una reforma de regeneración democrática en sentido amplio que aborde distintos asuntos también de primerísimo interés, como por ejemplo el cese de las puertas giratorias, por no decir la necesidad de constitucionalizar vías de salida al laberinto territorial, como el reconocimiento de la España plurinacional y diversa, o encontrar cualquier fórmula que permita derogar la lógica austericida de la reforma del artículo 135, que nos permita constitucionalizar ese nuevo estado de bienestar que blinde los derechos sociales. Y, para terminar, señorías, y como requisito sine qua non, tiene que ser una Constitución feminista, La, tiene que ser una Constitución con las mujeres, haciendo y pensando esa Constitución, una Constitución que nos reconozca a las mujeres primero como sujeto político y, a partir de ahí, incorporar todos nuestros derechos. Señorías del Partido Socialista, es en ese camino donde nos encontrarán. Muchas gracias.